Listo. listo, listo Julio. Estamos en directo. Pueden comenzar. ¿Ya listo? Sí, listo. Excelente. Pues buenos días. Saludo con mucho gusto a todos los que nos ven en línea y pues también... Un gran saludo mi estimado Rodrigo a la distancia, qué gusto verte en este nuevo gran proyecto. Ignacio, también qué gusto verte, bienvenido a Universidad de Nueva España. Ahora sí que en el marco de todo este proyecto que hemos iniciado entre Verde Placar y Universidad de Nueva España, estamos convencidos que trabajando juntos podemos contribuir de una manera muy puntual, de una manera muy precisa al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, que marcará las Naciones Unidas, particularmente, comenzando con la parte de educación de calidad, energía asequible, acción contra el cambio climático, no. vida en ecosistemas terrestres, y todos estos temas tan específicos o sea, que desarrollan infraestructura, pero también de políticas se sociales que contribuyen arduamente al cambio de la sociedad. A Nueva España, ¿Este es somos conocidos propiamente como empresa de la ciencia política, y ahora espero que con todos estos no, proyectos o seamos este es se conocidos muy bien, como la casa, del desarrollo ambiental, de la infraestructura verde y de todas estas buenas prácticas que como desarrolladores, que como gestores de políticas públicas podemos tomar. Se escucha horrible. Parece que eh, aunque sea en un término interminable y en un, un, un término sí, sí, sí. sí, sí. muchos puertos que se van a llevar por este contexto Pero a través de también. A los nuevos profesionales, a los interesados, a gente en general, pues, a entender exactamente hasta dónde puede ir toda esta dinámica y cómo con pequeños cambios en infraestructura, desde casa, las cuestiones, podemos generar toda esta transformación propiamente en lo que es la sociedad. Sin más, te doy la bienvenida. Rodrigo, también quiero saludarte. Y pues bueno, Nueva España es su casa y espero pronto verlos por acá en la universidad. Y pues muchísimo éxito en este webinar y todos estos temas y que surjan muchas preguntas y que surjan muchas inquietudes, y que bueno, la sociedad la sociedad Y Muchas gracias, eh, Un saludo a todas las personas de la Universidad de Montero. un saludo a todas las personas que nos están escuchando por el Facebook Live y demás, este, y claro, un gusto estar con ustedes, mi nombre es Juan Ignacio Hernández, soy maestro en Sociedades Sustentables, politólogo por la UNAM también, y pues bueno, hoy quiero compartirles, quiero que dialoguemos un poquito sobre cuestiones de este, infraestructura verde principalmente, este, primero les voy a deprimir un poquito con la parte de la problemática, es lo primero que debemos observar un poco y luego vamos a ver un poco la situación que podemos solucionar eh, o qué opciones tenemos en, en las ciudades, sobre todo para, para mejorar un poco la situación en la que estamos ¿no? entonces, este, no quiero que se me deprima pero la primera parte es muy importante ¿no? es siempre ver las problemáticas antes de hablar de las soluciones, sino no sabemos por dónde vamos ¿no? entonces, esta plática va un poco enfocada a ese sentido, digo, obviamente estamos empezando y tenemos que hablar sobre todo de las ciudades este, infraestructura urbana, la infraestructura verde concentra pues, de situaciones urbanas, pero eh, creo que vamos a tocar varios puntos importantes. Entonces, bueno, sin más preámbulos, gustaría eh, empezar un poco con la presentación que tengo preparada, justamente tomando el diplomado de infraestructura verde. Y pues bueno, hicimos contacto, este, Rodrigo y yo en este sentido, ¿no? Pues bueno, hablemos un poco de las ciudades. Eh, hay que ver un poco los antecedentes de qué problemáticas tenemos. Eh, yo como en la parte que más me especialicé, sobre todo en, durante la maestría, fue pues del estudio de la agricultura urbana. Y a mí cuando estudiamos estudios yo decía en gran parte eh, eh, por qué tenemos estas problemáticas específicamente urbanas, dónde nace este problema de la ciudad. ...dónde nacen las cuestiones que nos alimentaba. Entonces, en las ciudades en las polis griegas, en Roma, en todas estas ciudades antiguas, tenían en sus partes externas toda la cuestión natural, eh, toda la cuestión de, de ganadería, de agricultura, para, para mantenerse y para poder soportar la vida en una ciudad. Estamos hablando de cómo se soporta la vida, que es ahorita lo que voy con el metabolismo social. Y entonces, ¿por qué se crea esta dicotomía ciudad-campo? En realidad, casi siempre ha existido de alguna forma pero sobre todo a partir de la modernidad del siglo XIX, este, más o menos las ciudades que pueden considerarse específicamente modernas, industriales, eh, existe una cuestión muy ideológica de cómo se expulsa la naturaleza de las ciudades. ¿Por qué? Porque entra sobre todo esta visión, que es muy moderna, por moderna me refiero a una cuestión filosófica de la filosofía moderna, y cómo esta define nuestras vidas a partir de cierto momento. Eh, se puede rastrear hasta René Descartes y demás, pero eh, les digo específicamente más el siglo XIX, sobre todo cuando se inserta esta idea del progreso. Esta idea del progreso que ahora la tenemos muy afianzada, y es esta idea de que la humanidad va creciendo solamente para arriba, ¿no? ¿Dónde la podemos ver? En la ciencia ficción, por ejemplo, ¿no? En estas series. Este, ya actualmente más distópicas, antes en los 60s, 50s, 60s teníamos mucho la idea más de, de, ay, va a venir un futuro glorioso donde todos seremos felices y los robots nos atenderán las necesidades y demás, ¿no? Esta es la idea del progreso. Y el progreso, como siempre va hacia el futuro, todo aquello que sea el pasado se considera desechable y se considera justo este, algo que nos está eh, frenando, ¿no? Todavía tenemos muchas esas ideas arraigadas. Y lo que a mí se me hace muy interesante es cómo esta naturaleza justamente se ve como un atraso. Entonces los seres humanos en realidad en esta idea moderna, pues nos consideramos como unos seres superiores en toda la cuestión de la palabra a toda la demás naturaleza. ¿no? Desde esta idea, este, desde la Biblia y desde muchas otras cuestiones, pues está esta idea ¿no? que se le llama el antropocentrismo. ¿no? El ser humano es la cúspide de la evolución y entonces, por lo tanto, tenemos derecho eh, a controlar y a dominar todo. ¿no? Entonces, este es el principal problema de la ciudad. Cuando la ciudad moderna decide entonces expulsar todo aquello que es naturaleza, ¿por qué? Porque se nos hace atrasado. Nos recuerda que en realidad somos seres biológicos que dependemos en gran medida de la naturaleza, ¿no? Para, la, este, para respirar, tomar agua. Se nos olvidan todas esas funciones biológicas básicas que son necesarias este, y que de hecho son las, lo, lo que nos permite existir, nos permite vivir, y muy irónica y paradójicamente, pues lo expulsamos de la ciudad. ¿Por qué? Porque no lo queremos, ¿no? La naturaleza, una ciudad moderna, esté bien, debe verse gris, ¿no? El asfalto, eh, los edificios altos, eh, si no hay árboles, y, y si hay naturaleza, que ésta sea controlada como los parques. Entonces esa es un poco la cuestión con la que podemos entender. Empezar, ¿no? Cómo las ciudades expulsan la naturaleza eh, conforme a las necesidades humanas. Ahora entramos a otra cuestión, lo que se le llama el metabolismo social. Es esta teoría, ahorita defendida, eh, empieza en Marx hace muchos años, como muchas cosas, con la ruptura metabólica, pero eh, actualmente nuestro ex secretario del Semarnat, Víctor Toledo, tiene grandes eh, textos sobre este tipo de análisis, que es el metabolismo social. El metabolismo social que es, o ¿Cómo funciona más o menos esta teoría? Pues esta teoría nos dice que eh, las sociedades como, los, como nosotros mismos, como cuerpos, que tenemos un metabolismo, ¿qué que es el metabolismo? Pues yo como, produzco energía y la desecho. Más o menos las sociedades también funcionan así, los grupos humanos. El metabolismo social pueden ser este, bajo, por ejemplo, una sociedad agricultora, eh, un grupo humano agricultor, eh, recolector, pues va a tener un bajo impacto en el medio ambiente, ¿Por qué? Porque en realidad su consumo de energía y de materiales va a ser bajo. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, al Imperio Romano, ¿no? este, el, su metabolismo social va a ser mucho más grande, porque por un lado pues la, la ciudad creció mucho, tenían más ciudades, y también, pues, por cuestiones de economía y de guerra y demás, tenían un alto metabolismo, ¿no? Necesitaban minería, necesitaban talar árboles para hacer barcos, este, minerales para hacer armas, etcétera. Entonces, obviamente, esta sociedad va a llegar a un mayor metabolismo social. Entonces, va a necesitar una mayor entrada de energía y de, de materiales. Ahora, ¿qué pasa con lo que ya podemos llamar el, las ciudades modernas y capitalistas? obviamente tienen un, capital, un metabolismo social impresionante. Eh, por eso ahora es lo que se le llama el antropoceno o el capitaloceno, ¿no? que es este cambio en la tierra a partir de que nuestro metabolismo social crece de tal manera que ya estamos dañando la tierra en gran medida. La demanda de materiales, de energía, de recursos, este, de alimentos, de agua, etcétera, se vuelve tan colosal que, que ya... Hay, se ve marcado, si en el futuro cuando vean si sobrevive la especie humana y los arqueólogos busquen rastros, se va a ver ese cambio eh, en la tierra tal cual. Entonces, para cerrar un poco esta parte, las ciudades modernas, las ciudades capitalistas que están basadas en nuestra sociedad, es una sociedad de consumo y está basada en que necesitamos consumir no solo lo básico, sino si no, ahí pongo necesidades humanas, sino si no, lo que no es básico ya, ¿no? este llamémosle eh, pues toda la cuestión de consumo, este ropa, videojuegos, computadoras, que no está mal, pero que, por ejemplo, en ciertas sociedades como en Estados Unidos, que es una sociedad muy de desecho, ¿no? donde compramos una computadora nueva, un iPhone nuevo cada, cada año, porque el anterior este, ya está pasado de moda, pues este metabolismo social se incrementa mucho. Y este metabolismo social, pues al final tiene este, ciertas consecuencias en el medio ambiente. Entonces, cerrando esta parte, estos son los antecedentes, es un poco cómo funciona la ciudad ideológicamente expulsando a la naturaleza y energética y materialmente este, consumiendo y consumiendo y consumiendo. ¿no? Son las grandes bocas este, que hay que alimentar y demás están en las ciudades. Ahora hablemos de la distribución poblacional. El 80% de las personas en América Latina, al menos, ya viven en centros urbanos. Entonces, las ciudades están creciendo. Hay grandes, medianas y pequeñas ciudades, pero la mayoría de la población vive en centros urbanos. Entonces, esto por un lado es un riesgo, es un, puede ser una problemática, pero por otro lado es una oportunidad. ¿Por qué? Porque las ciudades nos permiten, en realidad este, hay mucho contacto, hay mucha información, este, todo está un poco más cerca. Entonces, las ciudades son ahora el gran potencial para contribuir y para ayudar a, eh, a la humanidad, digamos, ya como especie. ¿no? Entonces, por un lado sí son la problemática y son las que están generando la problemática, pero por el otro lado también son las que tienen la mayor capacidad de resolverla. Entonces, por eso estamos aquí hoy y vamos a hablar un poco de las ciudades y de las problemáticas de las ciudades. Este, Bueno, para no... Eh, clavarme tanto las, los que, las y los que vivimos en ciudades, en Ciudad de México, en Moriel y demás, compartimos problemas con otras ciudades del mundo este, agua eh, hacinamiento, tráfico todo esto en realidad cuando se hacen foros urbanos internacionales, más o menos todos tenemos los mismos temas digo, unos más que otros que es a lo que vamos a hablar ahorita hablemos un poquito de las problemáticas urbanas esta es la parte depresiva que les contaba hace ratito eh, empezar un poco con la temperatura, ¿no? Todas estas problemáticas eh, voy a resumirlas un poco para que veamos después cómo podemos solucionarlas de cierta forma. Sabemos que el cambio climático está incrementando los eventos extremos, ¿no? Entonces, está lloviendo más, está haciendo mucho calor, ahorita lo pueden sentir. En ciertos lugares hace muchísimo frío, este son unas ventiscas tremendas, ¿no? Eh, y, bueno, después viene también la cuestión de la isla de calor, la isla de calor que es... Este, ah, bueno, a lo que quería llegar un poquito, perdón. Se me fue. Tenemos que ver eh, que las necesidades humanas van cambiando. La gran problemática de las ciudades fue que empezamos a resolver problemas y esa resolución de problemas nos fue generando otros problemas, que es a lo que quería llegar un poco. Por ejemplo, la isla de calor. no. Nosotros empezamos, no nos dimos cuenta, se empiezan a hacer las ciudades, se empieza a construir con asfalto, se empieza a, concluir, a construir con concreto, y no nos dimos cuenta hasta años después que todas estas situaciones, concreto, asfalto y demás, iba a incrementar el calor de 2 hasta 5 grados. ¿no? Entonces esa es la sensación térmica que nos da. Estar en la ciudad es mucho más alta que estar en el campo, simplemente porque todo ese calor es absorbido. ¿no? El asfalto es negro, el concreto gris y todo esto absorbe muchísimo calor. Otra problemática, el consumo masivo de energía que es, eh, que es generado por este mismo calor. El aire acondicionado fue una gran ventaja para los que vivan en zonas tropicales, en Veracruz, ¿no? Que yo tenía unos amigos y los iba a visitar y era una maravilla el aire acondicionado, el ventilador. Y los calentadores en zonas frías han representado un gran cambio en la humanidad. Ahorita sí dicen que cualquier persona más o menos eh, de un ingreso básico vive mejor que cualquier rey o monarca de, de la Edad Media, ¿no? ¿A ¿Por qué? Porque mínimo tiene algunos tipos de, de, de estos calentadores, aire acondicionado, estamos en una situación más cómoda. ¿no? Entonces, estos aires acondicionados y calentadores que ahora pues, estamos utilizando para refrescarnos o para calentarnos, en realidad son de las cosas que más gastan energía. Recordemos que la mayor cantidad de la energía está producida por, eh, por combustibles fósiles. Entonces, esto nos pone en un círculo. De problemas, ¿no? Si estamos utilizando más aire acondicionado, gastamos más energía, se contamina más, sube más la temperatura, gastamos más aire acondicionado y lo pueden ver ahorita tal cual, ¿no? Otra gran problemática de la ciudad, pues, es el agua y es lo que va, eh, la mayoría la vivimos día con día. Por un lado, la contaminación. No supimos manejar en su momento la contaminación del agua, ¿no? Actualmente, los ríos están entubados, están contaminados. Se nos hizo buena idea mezclar drenaje de, de lluvia con el, nuestro drenaje. Entonces, toda esa agua, en vez de utilizarse, se contamina y se expulsa. ¿no? Entonces, a otra situación, además de contaminarla, pues la sobreexplotamos. Nada más nos pusimos a sacar y sacar y sacar agua sin pensar en que esa agua debía regresarse. ¿no? El caso de la Ciudad de México es emblemático en este sentido, donde toda la ciudad está tan diseñada para sacar agua porque la construimos en medio de un lago, entonces todo el agua se va al centro, la ciudad se empieza a diseñar desde la Edad Media, desde la colonia, para expulsar el agua por las inundaciones, pero en esa expulsión del agua empezamos a sacar más agua porque de los mantos acuíferos y actualmente pues eh, estamos en una gran escasez y tenemos que traer agua de otras zonas, ¿no? que es el famoso sistema kutsamala entonces también son la cuestión de las inundaciones, la cuestión que se agravan por el cambio climático y la escasez de agua, ¿no? Que eso, pues ya, Ciudad de México está en unas, este, ya pasó en el Cabo, en los en, en la Ciudad de Cabo, en Sudáfrica, este, pasó hace dos, tres años también, ya una situación peligrosísima de agua, y hay una lista de ciudades que en unos cuantos años van a, este, a quedarse sin agua, ¿no? Entonces, estas situaciones completamente problemática, sobre todo porque el agua es lo principal que permite la existencia de la vida y fue lo que más maltratamos, ¿no? Continuemos un poco para no clavarnos. El aire, que pues bueno, contaminación y mala calidad del aire, eh, la, la contaminación generada por industrias, por automóviles, por toda esta situación y la mala calidad porque no tenemos en realidad sistemas de limpieza de, del aire en ciertas ciudades como en la Ciudad de México que está como valle, pues también... Eh, es muy difícil que, que salga y que se ventile el, el aire, ¿no? Entonces, ¿eso que genera? En realidad, pues, enfermedades respiratorias, este, muchísimas muertes y al final todo esto se expresa en costos para el sistema de salud, ¿no? Hay muchas estadísticas que nos indican eh, la cantidad de daño que hace el aire en realidad a nuestras vidas y normalmente la tenemos muy, este, como la dejamos ahí, ¿No? La misma Ciudad de México, su sistema de calidad del aire, pues está encima de todos los estándares internacionales, porque si no, no podríamos ni salir a la esquina. Todo el tiempo estaríamos en contingencia. Entonces tuvimos que cambiar un poco los valores para que nos conviniera. ¿no? Continuando con más problemáticas, está la situación de la alimentación, no, el acceso a los alimentos nutritivos y de calidad. Que la, las ciudades, como simplemente consumidores de alimentos, porque a, menos, a apenas ahora con agricultura urbana y demás, bueno, depende de la ciudad, este, no tenemos un buen acceso a alimentos, solamente las ciudades importan, importan, importan. Y ciudades, por ejemplo, como Cancún, Playa del Carmen, Tulum, en zonas donde absolutamente no se produce nada en el estado, pues todos los alimentos son congelados, importados de otras zonas, ¿no? Este, la cuestión de los precios de los alimentos, estos alimentos, lo vivimos ahora con el limón, no les tengo que contar mucho, ¿no? Una situación entre narcotráfico, este cambio climático, que hay que mencionarlo, ¿no? Si sí hubo unas heladas, hubo ciertos factores climáticos que alteraron la producción de limón y este, cuestiones también locales de cuestiones de narcotráfico y demás, todo eso encareció el precio. Entonces, actualmente, inclusive, pues tenemos que medio retirar el limón de nuestras dietas o aprovechar cada gota porque ya vimos que el precio se voló ¿no? y esto lo vamos a estar viviendo día con día. Entonces, también hay que irse acostumbrando ¿no? los llamados desiertos alimentarios. Qué es esto? Son zonas donde no existe acceso a alimentos en kilómetros. Si ustedes, hay ciertas ciudades donde no va a haber este, un supermercado, no va a haber un mercado, ¿no? Y el único acceso a alimento que tienes, pues, es algunas formas de este, alimentos procesados. Imagínense que ustedes nada más en, en colonias y en kilómetros y kilómetros a la redonda solo tuvieran un oxo, ¿no? Entonces, se verían forzados completamente a comer frijoles enlatados, este, duraznos en almíbar y atún en lata, ¿no? Y todos estos alimentos procesados y enlatados y empacados. Eso pasa muchísimo en lugares como en Estados Unidos, ciertas ciudades donde no hay acceso a alimentos. ¿Por qué? Porque es caro en realidad. Los alimentos baratos, este, que son los procesados, llenos de azúcar, llenos de sales, eh, son baratos y la gente no tiene acceso a alimentos sanos y de calidad. Eh, ¿Por qué? Porque son caros, ¿no? Lo que es el orgánico, la lechuga orgánica y demás, en, es muy, muy cara y entonces las personas de bajos recursos no tienen acceso a ella. ¿no? Desperdicio de alimentos es una cuestión fundamental. Tan mal está nuestro sistema alimentario que se desperdician toneladas y toneladas de alimentos diarios. Entonces también es una gran problemática que debemos de tocar. En la central de Abastos de la Ciudad de México, si ustedes van, ven camiones enteros tirando eh, comida, ¿Por qué? Porque algo pasó en el precio, o ahora que, por ejemplo, Estados Unidos no aceptó los aguacates que se iban a exportar para allá por una cuestión política, este, ¿qué pasa con todos esos aguacates? No? Entonces, es una cuestión de un desperdicio eh, impresionante. ¿no? Tan mal está nuestro sistema que no podemos ni siquiera llevar el alimento que nos sobra a otras partes. Eh, la vulnerabilidad climática, que es lo que decía hace rato, y económica del sistema alimentario, pues en realidad... Está tan mal diseñado nuestro sistema alimentario que eh, ahorita que hay una crisis, una inundación, una helada, eh, no podemos eh, recuperarnos o no tendríamos muchas problemáticas. Pasando a lo que sigue, la energía. <coughs> Las ciudades siguen siendo dependientes de los combustibles fósiles. Nos pasó hace poco, este, bueno, si recuerdo hace como dos o tres años, que hubo una cuestión de gasolina, eh, o había por ahí una cuestión de que iba a subir el precio, y había unas filas gigantescas para eh, cargar gasolina. ¿no? Eso fue una película de terror, fue una situación distópica. Imagínense que de repente no haya gasolina. ¿Cómo se pararía todo el sistema? A lo que hablábamos, el sistema alimentario depende de trailers, depende de camiones de carga, ¿no? Todos esos se alimentan con gasolina. Aunque queremos hacer esta transición a energías más limpias, en realidad, seguimos dependiendo increíblemente de, de la gasolina y el gas para estos transportes, sobre todo. ¿no? Y como decía, las ciudades son una cuestión de consumo masivo. Imagínense solo lo que es mantener toda la iluminación de la Ciudad de México. Las bombas que traen el agua hacia acá, el transporte, ¿no? que aunque sea un transporte limpio, en teoría, por ejemplo, el trolebús. ¿no? que es un, es un camión que, que, impulsado por electricidad, pues esa electricidad se tiene que producir con carbono o gas natural en otras zonas. Entonces, en realidad, seguimos contaminando, aunque sea un transporte limpio. ¿no? Las comunicaciones, imagínense toda la energía que se necesita para mantener las antenas, ¿no? para mantener todas estas situaciones que nos permiten llevar nuestro día a día ahora normal. Eh, ustedes en su casa, un día normal, ¿cuántos aparatos están cargando? Estamos cargando laptop, estamos cargando iPad, estamos cargando nuestro celular, este, traemos la luz prendida, ¿no? Y en realidad también nuestro consumo, la, la tecnología ha hecho que nuestro consumo de energía vaya creciendo. Por eso ahorita es muy paradójico, que aunque, aunque queramos cambiar de fuentes de energía, es, cada día estamos consumiendo más energía. ¿no? Entonces, esa es una cuestión ahí que debemos de ver. La movilidad, este es un tema importantísimo. Este... Ya estamos en un modelo caduco de movilidad. Seguir pensando en el automóvil, seguir pensando en transportes individuales, ¿no? Espero que no haya fans de Elon Musk por aquí. A mí se me hace una persona no muy inteligente, en cierto sentido. Este será un gran empresario y demás. Pero es una persona que sigue apostando, por ejemplo, por el automóvil individual. no. Más allá de que sea, en cierta forma, sustentable, que no lo es, eh, por la electricidad. Les digo, la electricidad se tiene que producir en otro lado con gas, aunque no uses gasolina. Pero sigue apostando, por ejemplo, él construyó unos túneles, no recuerdo en qué ciudad, eh, creo que en Las Vegas, para que pasaran los coches individualmente, ¿no? Y ahora quiere construir otros túneles en, en Texas. Los que viven en la Ciudad de México saben que construir un segundo piso del periférico no ayudó al tráfico, ¿no? ¿Por qué? Porque sigues apostando a una cuestión del de el modelo individual del automóvil. Se le llama el rey automóvil, es un libro, creo que pueden buscarlo, o un artículo que estaba por ahí, no recuerdo. Pero es cómo entregamos toda nuestra ciudad completamente al auto, ¿no? Imagino los que caminen por una calle y vean qué espacio se le da. Este, yo vivo, bueno, acá en Ciudad de México, estoy enfrente de un eje vial, son seis carriles para automóvil y un espacio de medio metro para que pasen las personas, ¿no? Entonces, ahí nos dice completamente a quién le estamos entregando nuestro espacio. Al automóvil. Y para vaya sorpresa, eh, solo 30% de la población usa automóvil. Entonces, estamos construyendo toda una ciudad para el 30% de la población. Es una infraestructura muy costosa para muy poca gente. Entonces, eso es muy inequitativo y por eso las ciudades tienen tanta problemática. Aunque nosotros veamos muchísimos coches, en realidad no son tantos, si lo comparamos con todas las personas que deben moverse en otras formas. ¿no? Este, Ya continuando, manejo de desechos. Obviamente las ciudades producen una cantidad tremenda de basura. ¿Cómo se maneja esa basura? Se pone en, en, en bordos, en, en lugares donde se entierra, se incinera, se recicla, no se recicla, ¿qué se hace con los desechos orgánicos? Y también el, volvemos al tema del agua, ¿no? las aguas negras y grises. Y a todo esto, para cerrar esta parte... Pues la cuestión social de las ciudades. Las ciudades en realidad, pues, se han desarrollado de una forma completamente inequitativa, ¿no? Tenemos el caso, los que recuerden la película de Amarte Duele, ¿no? Está Santa Fe de un lado completamente, los edificios y demás, y del otro lado el pueblo de Santa Fe este, con muchísimas carencias, ¿no? Eh, la, la desigualdad, ¿cómo se expresa en el acceso a los derechos? No tenemos muchas personas, por ejemplo, en Iztapalapa no tienen derecho al agua, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay forma de, de llevarla, agua de calidad, eh, derecho a alimentación, derecho a la vivienda. ¿Cuántos de nuestra generación ahora no pueden adquirir una casa? ¿Por qué? Porque pues estamos básicamente en una burbuja inmobiliaria donde los precios de las rentas, donde los precios de las ventas están completamente inflados. Entonces tenemos que vivir entre tres, cuatro personas para acceder a un departamento en la ciudad este, porque no hay acceso a la vivienda, ¿no? Entonces... Eh, en realidad, toda esta cuestión de las ciudades genera muchísimas problemáticas eh, sociales, ambientales y demás, ¿no? Que eso es lo que debemos atacar. Esa es la cuestión que estamos hablando ahorita. Pues, ¿cómo ataco esto? Claro, es muy complicado. Son muchísimos cambios que debemos hacer. Al final, todo esto es resultado de más de, 100, este, de más de 200 años de, de revolución industrial, digamos, que pues tenemos ahorita que resolver todo aquello que en su momento no sabíamos que iba a pasar, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí entrando a tema, este, para cerrar esta parte, ¿qué es la infraestructura verde? En realidad, junté varias definiciones, por eso no les pongo aquí una específica, pero se me hace que esta es fundamental. La infraestructura verde es una red estratégicamente planificada y multifuncional, por eso subrayé esas palabras porque tiene que haber una planificación importantísima en cómo se pone, no debe ponerse aleatoriamente y debe ser multifuncional, ¿por qué? Porque debe atacar, vean todas estas problemáticas, ¿no? son dos, cuatro, seis, son ocho más o menos, más muchísimas que me ahorré para no deprimirlos más. Este, ¿Cómo ataco la mayor cantidad de esos problemas con una misma solución? ¿no? Debemos ser lo más eficientes posibles. Si yo voy a invertir como ciudad, en algo tiene, tengo que buscar que se resuelvan la mayor cantidad de problemáticas con esa inversión. Entonces debe ser multifuncional de áreas naturales y seminaturales que nos brinden diversos servicios ecosistémicos. Al final, ¿qué queremos que, o qué es la infraestructura verde? Pues es una solución que se puede dar desde las ciudades para aminorar algunas de estas problemáticas que nos están afectando. Esta imagen me gustó mucho en es un poco lo que estamos buscando, ¿no? que ciertos cambios en las ciudades, no es que seamos tontos, este, no es que los ingenieros y diseñadores y demás hayan, eh, hayan hecho las cosas mal, es que en su época se consideró que estaba bien y ahora debemos de cambiar el switch porque ya vimos que esas cosas nos generaron problemas. Entonces, algunos tipos que ahorita vamos a ver más a profundidad, pero vean cómo unos cuantos cambios en la ciudad este, nos pueden ayudar muchísimo. ¿no? Los techos verdes nos pueden ayudar a reducir el sonido, a reducir el calor, a captar agua, que ahorita vamos específicamente a verlos. ¿no? Pero esto es un poco para que vean cómo la ciudad en general este, funcionaría con una buena infraestructura verde. Esta es nuestra utopía. Estas son las ciudades que nos gustaría ver en el futuro. No tenemos que abandonar las ciudades en esta idea, este de volver al buen campesino y, y demás, ¿no? Más bien debemos adaptar las ciudades a las condiciones que queremos. Vivir en una ciudad tiene muchísimas ventajas, como lo estábamos hablando, ¿no? La cercanía, este, la, la, el conocimiento se, se multiplica exponencialmente, ¿no? De tanta información que hay, este, la cultura, etcétera, ¿no? Todo esto que pasa en un espacio muy pequeño y tenemos, y los que podamos tener acceso a él, pues podemos disfrutarlo mucho. Y esto sería el futuro, ¿no? esta sería la ciudad ideal, donde se intercala la naturaleza con los espacios abiertos, con, este, con una cuestión de, de alimentación multifuncional, donde hay este, ganadería, donde hay eh, un poco de agricultura, donde todo se mezcla, obviamente producción de, de energía lo más sostenible posible. Eh, que haya techos verdes, pero no solo techos verdes de pasto, ¿no? Sino que es a lo que vamos ahorita: este, flores para los demás, para los insectos, para las abejas. Vean, aquí me gustó, está mucho esta imagen, porque inclusive está la. no es lo mejor, pero pues una escalera para los peces, eh, para los salmones y demás, porque tienen que sortear las presas o algo, ¿no? Entonces, esto sería más o menos nuestro sueño, ¿no? Eh, aquí, por aquí abajo a la esquina inferior derecha, pueden ver un paso de, de vida salvaje que ahorita vamos a ir. Entonces, una ciudad pensada para todas y todos, no solo como seres humanos, sino que recuerden que al final las ciudades están insertas en un ecosistema. Se le llama ecosistema urbano porque en realidad mayormente va a ser urbano, pero sigue siendo un ecosistema. Sigue habiendo árboles, sigue habiendo este, animales, y ustedes lo pueden ver, ¿no? O sea, más allá de las palomas hay cocoritas, hay otro tipo de animales, insectos, que cada vez menos, por otras cuestiones, pero en realidad... Este, nuestras ciudades son un ecosistema lo que debemos hacer es que ese ecosistema permita a la mayor cantidad de personas y de animales y de plantas y de otros seres vivos este, que todos podamos interactuar de la mejor manera Esto, esta imagen es lo que buscamos en realidad con infraestructura verde claro que va a ser muy difícil pero hacia allá vamos ¿no? servicios ecosistémicos básicos ¿qué son los servicios ecosistémicos? pues son básicamente los servicios que nos da cualquier ecosistema que en realidad no los vemos ¿no? o no los tomamos en cuenta y se nos olvidan como seres humanos. ¿no? Damos por sentado respirar, damos por sentado tomar agua, damos por sentado este, comer, pero todos esos son servicios que se pueden dar porque existe un buen ecosistema. ¿no? Entonces dentro de estos servicios ecosistémicos está la captación, la purificación del agua, la calidad del aire, ¿no? la recreación, la estética, la belleza que nos puede dar un buen ecosistema, que en realidad no nos damos cuenta, pero si ustedes están este, meses durante, dentro de la ciudad y demás, este, el día que salen al campo inmediatamente se sienten mejor. ¿no? Es una cuestión ahí evolutiva genética que tenemos, que pues la verdad somos, somos seres de naturaleza, entonces cuando no estamos en contacto con ella hay cierta este, depresión, hay cierto estrés. Este, ¿Qué otro eh, servicio ecosistémico que nos pueden dar? Mitigación y adaptación climática, ¿no? que eso vamos ahorita. Y aumento y protección de la biodiversidad. Miren, en general, estos son algunos ejemplos de lo que es esta infraestructura verde. ¿no? Ahorita vamos a hablar específicamente. Pero les digo, son ciertos cambios muy pequeños que hacen, que generan grandes cambios. Estos jardines de lluvia, por ejemplo, que ahorita vamos a profundizar, los techos verdes, ¿no? el, el pavimento permeable, porque en realidad generamos esta problemática, les decía hace rato, del asfalto. El asfalto en su momento era muy buena idea porque evitaba accidentes, permitía que la llanta este, vulcanizada se, se pudiera adherir mucho más fácil, y nadie en su momento pensó que toda esa agua que no permite el asfalto que pase, este, pues justamente es lo que vemos diario en las ciudades, las inundaciones y demás. Y lo más grave es que toda esa agua pues, se desecha y no baja, entonces no se infiltra en los mantos acuíferos, y pues como pasa aquí en Ciudad de México, que este, pues se está hundiendo porque esa agua se, se extrajo, ¿no? Y no hay forma de regresarla, porque ¿por dónde entra el agua? Todo el sistema de desagüe saca el agua hacia Hidalgo y no puede entrar y recargar los mantos. Entonces, solamente un pequeño cambio de hacer el, el asfalto de impermeable a permeable puede generar increíbles cambios para la ciudad, ¿no? Aquí podemos ver unas, eh, unos caminos de infiltración eh, y otro tipo de infraestructura verde, ¿no? A lo que vamos. Les decía sobre todo que la infraestructura verde debe ser multifuncional. Debe resolver la mayor cantidad de problemas que pueda en un solo diseño. Por eso les decía que la, import la importancia de que sea planificada. Entre más planificada esté nuestra infraestructura, puede atacar a más problemas y entonces resolverlos con la mayor cantidad de este, recursos, eh, tanto materiales como humanos, invertidos. Entonces, por eso debemos tratar de que se junten la mayor cantidad de dimensiones. Por dimensiones, ¿a qué me refiero? La dimensión económica, la dimensión social, la dimensión política, este, la dimensión ambiental. Si mi infraestructura verde logra sumar y atacar cada una de las problemáticas o la mayor cantidad de problemáticas en estas dimensiones, va a ser de gran funcionalidad. ¿no? Ahora, entonces, para ver algunos ejemplos que quiero que veamos, este, no tenemos mucho tiempo para para profundizar tanto, pero por ejemplo, infraestructura verde de agua, que es la principal y la que más nos urge tener en las ciudades. Necesit Como infraestructura necesitamos que se cumplan estos servicios, ¿no? Captación, conducción, infiltración, almacenaje, tratamiento. Entonces, ¿cómo podemos nosotros lograr eh, que poniendo o haciendo cierta infraestructura cumplamos la mayor cantidad de estas situaciones? Por eso me gusta mucho esta imagen del lado la de inferior este derecho, ¿no? Es una calle, ponemos una, se podría ahí poner un cierto jardín de lluvia, y entonces este jardín de lluvia está limpiando eh, en cierta forma los sedimentos y al mismo tiempo está permitiendo la infiltración, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos también la situación de la captación de agua, que es lo que nos surge en muchas ciudades, ¿no? Tenemos mucha escasez, pero justo el agua se está yendo al desagüe. ¿Cómo simplemente poner unos tubos? Y ahorita está la, esta empresa que se llama Isurbana que tiene unos grandes modelos de, este de justo de ellos, tomé la imagen. Grandes modelos de captación que, en realidad, pues, no se necesita mucho. Todas las casas, más o menos, pueden adaptarse a ello. Entonces, imagínense resolver esta problemática, sobre todo de demanda de agua eh, personal o espacialmente, este, con un con una cuestión como la captación. Tenemos también, por ejemplo, la purificación del agua. Esto me gusta mucho, es el, la, esta imagen. Son de estos humedales artificiales, se les llama. Eh, yo conocí uno en Xochimilco que estaba haciendo el agua y estaba muy interesante porque era con, a través de plantas este, endémicas y demás se logra la purificación del agua antes de regresarla al sistema a través de solamente utilizar distintos tipos de plantas, ¿no? Entonces, todos les digo, ciertos cambios muy pequeños pueden generar muy grandes impactos. Los jardines de lluvia aquí, como uno de los ejemplos, para que vean lo sencillo que puede ser, ¿no? En realidad, solamente un pequeño cambio, vean la imagen inferior derecha, ahí sería un desagüe normal, pero si nosotros al desagüe le unimos ciertas plantas, que además esas plantas, por ejemplo, este, traten y purifiquen el agua lo más posible, eh, nos genera muchísimos efectos. Un jardín de lluvia, ¿qué nos hace? Pues reduce la velocidad de la escorrentía, que es esto, que el agua va a ir más lento. Entonces, un agua fuerte, pues recuerden, los que les han tocado inundaciones fuertes, pues hasta se llevan los autos y demás, ¿no? Entonces, eh, un jardín de lluvia nos permite que baje la velocidad del agua. Bajar esa velocidad permite que el agua se quede más tiempo en un lugar. Y si hacemos, eh, aparte, que, es que donde está el jardín de lluvia esto sea permeable, pues se va a ir para abajo el agua y nos va a recargar los mantos acuíferos y esta misma agua va a estar un poco más limpia porque se le puso algunas flores y plantas y además estas plantas pues nos están dando no solo una cuestión estética sino que nos están generando una solución a nivel este, de crear lugares de vida que es a lo que vamos ahorita, no aparte de pues ahí pueden ir ciertos insectos este, estás también capturando un poco de carbono y demás. Esa es la cuestión multifuncional. Entonces, vean, solamente poner unas cuantas plantas este, y dejar un hoyo de tierra con grava y demás puede generar cambios gigantescos, ¿no? Además de que pues, no se les va a inundar esa zona, ¿no? Cuestión de la calidad del aire y cambio climático. El, esta es la parte más famosa, digamos, de la infraestructura verde, que son los muros verdes y los techos verdes, ¿no? Un buen techo verde, un buen muro verde, bien diseñado, su principal cuestión, más allá de que se vea bonito, que sería la cu cuestión estética, debe ser que se seleccionen la mayor cantidad de plantas que más absorban carbono. ¿no? Lo que necesitamos para bajar el cambio climático es atrapar CO2. Entonces, ¿qué tipo de plantas nos pueden ayudar a atrapar la mayor cantidad de CO2 y cómo las ponemos... Este, en un, en un muro verde, ¿no? Ya saben, hay estas plantas que inclusive la NASA es la que usa para, este, para filtrar el aire en, en sus naves espaciales, como lo que le llamamos acá en México la lengua de suegra, ¿no? Este, o la mala madre, que son dos plantas que nos permiten en realidad eh, capturar mucho carbono y generar mucho oxígeno. Al mismo tiempo, absorbe eh, la absorción de toxinas. Hay muchísimas plantas que, que agarran el, las toxinas del aire, como metales pesados y demás, y las llevan para la Tierra, ¿no? también se pueden poner esas plantas. Por ejemplo, este, en la Ciudad de México existen, eh, se pusieron muros verdes con suculentas en, la, en, en los pilares de, de ciertas como segundos pisos o, o pisos elevados, que en realidad tienen una función estética, se ven bien, este, en realidad pues, las suculentas no son plantas que necesiten mucho mantenimiento, y está bien, y qué bueno que se esté haciendo. Pero sería mejor que en todas esas zonas se pusieran plantas con una alta capacidad de absorción de carbono y de absorción de toxinas y de generación de aire. ¿no? Pero eso es lo hermoso y lo que me encanta de la infraestructura verde, ¿no? que debemos de planificar. Entonces, si yo tengo un muro verde, ¿qué tipo de plantas voy a poner que me genere la mayor cantidad de efectos benéficos para los demás? ¿no? O que también, este, incluyendo, por ejemplo, este, plantas que me permitan que se dé la vida ahí, que, pues, que lleguen más aves, que lleguen más eh, insectos, que al mismo tiempo se filtre el aire... Entre más dimensiones yo cubra, mejor, eh, más funcional va a ser mi infraestructura, ¿no? La reducción de sonido y temperatura, como decíamos. Y esto es importantísimo, los biotopos, que esto para mí es fundamental. ¿Qué son los biotopos? Lugares de vida. Eh, como les decía, las ciudades modernas expulsan a la vida, a, a todo lo que no sea humano de, de aquí, en cierta forma. Entonces, crear estos espacios donde pueden ponerse plantas, animales, insectos, es un gran cambio en la sociedad. ¿No? Aquí les pongo algunos ejemplos de, de infraestructura verde. Ahí están los muros verdes, pero vean, este justo me gusta mucho. pues Tiene lechos, tiene otro tipo de plantas. Que más allá de que se vea bien, está mejor y demás beneficios. Ese techo verde, eh, vean cómo se fusiona con captación de agua. Entonces les digo, entre más sumemos en, eh, esa planificación, pues no solo le está... Eh, absorbiendo calor, no solo le está absorbiendo eh, este carbono, también está permitiendo un lugar de vida. Ahí pueden ir a pararse insectos, pueden ir a pararse pajaritos, y además está captando y filtrando el agua, ¿no? Este, esa agua que va a caer eh, ya va a estar medio purificada por ese musguito que tiene allá arriba, tiene unas piedras, ¿no? Entonces una buena planificación nos va a dar eh, la mejor cantidad de infraestructura. Y pues la mayor arma de infraestructura verde ahora sí que para las ciudades pues son los árboles. Los árboles, aunque la, la otra vez estaba viendo ahí un, este, un superinvento que todo tecnológico eh, que transformaba carbono en oxígeno y, y usaba energía además, ¿no? Entonces era, estoy usando energía eléctrica para, eh, para absorber carbono. Entonces estoy generando en otro lado dióxido de carbono a través de la generación de electricidad, como por combustibles fósiles, como les decía, para conectar mi máquina que va a absorber carbono. Entonces, fíjense la paradoja ahí un poco chistosa, ¿no? Y el árbol, al final, como parte, como integrado a esta infraestructura urbana, vean ahí todas las funciones ecosistémicas que está proveyendo. No solamente, por un lado, da sombra, por otro lado, permite que arriba haya insectos, aves y demás. Y, además, los árboles son los que más cantidad de carbono van a absorber siempre. Y no solo que lo absorben, sino que lo meten al subsuelo. Entonces, ese carbono se integra a, eh, al suelo y no solo es absorbido, sino que es almacenado. Entonces, esa es una gran herramienta que necesitamos. Vamos a la cuestión alimentaria. ¿Cómo podemos atacar la alimentación? O, bueno, no atacar la alimentación. ¿Cómo podemos mejorar nuestra alimentación a través de infraestructura verde? Este, pues... La, los huertos urbanos son tal cual la mejor la mejor solución. ¿no? Entonces, a veces, en vez de hacer un techo verde tal cual, puede ser un techo verde alimentario. ¿no? Un techo verde que a partir de su diseño, no solamente nos está dando todos los beneficios del techo verde, como ya decíamos, ruido, temperatura y demás, sino que al mismo tiempo nos está dando alimentos o medicinas, como plantas medicinales y demás. Entonces, entre más yo eh, planeé mi infraestructura verde, me va a resolver más situaciones. Todos los beneficios de los huertos urbanos, ¿no? Les digo, es más mi especialidad en esta situación, este, económicos, sociales, ecológicos, para no, para no clavarme mucho en esta parte. ¿no? Entonces, vean ustedes cómo pueden tomar un techo y convertirlo en algo completamente útil, no solo para los seres humanos, sino también para las otras especies que conviven en el ecosistema de salud, etcétera, ¿no? Que nos da ya trabajar con las manos. Eh, más allá de solo producir los alimentos. Entonces, también los huertos urbanos son una forma de infraestructura verde. Eh, no solo hay que limitar los huertos urbanos a la producción de, de alimentos y de vegetales, sino que recordemos que también hay este, gallinas, cuyos, en Perú, por ejemplo, ¿no? eh, también son las granjas urbanas, ¿no? que también permiten que haya otra forma de vida dentro de las ciudades. Ahora, para ir cerrando esta parte, la cuestión de la biodiversidad. Esto que les decía de los biotopos, estos lugares de vida. Nosotros debemos integrar la cuestión de, de biodiversidad a nuestra infraestructura verde. No debemos clavarnos solo con las plantas que nos gustan y que sean las más funcionales. Debemos tratar de recuperar la flora y fauna local. Al final, este, las mejores plantas para cualquier lugar van a ser las plantas de ahí, que llevan años, miles de años adaptándose a esa zona, a ese territorio. Entonces, la biodiversidad, la dimensión ambiental eh, de la biodiversidad debe integrarse en nuestros, eh, nuestros proyectos de infraestructura verde. ¿no? Recuperación y reproducción de flora y fauna local. ¿Qué tipo de plantas puedo yo usar en mis muros verdes, en mis techos verdes, en mis huertos urbanos, que ayuden a que se conserve esta biodiversidad local? Y algo que es importantísimo, la bio, el principio ético de que toda esta planificación que hagamos Debemos de dejar de considerar solo a los seres humanos. Si yo estoy almacenando agua, estoy captando agua y demás, planificación lo veamos para nosotros, ¿no? Ah, esto este, poner este muro verde me va a beneficiar solo a mí, sino que poner este muro verde también está beneficiando a la, a la fauna local este, y les está dando un espacio de vida estamos promoviendo que haya más, más tipos de vida que solamente lo que se le llama el animal humano. ¿no? Entonces también debemos incluir en cierta forma, que es ahorita lo que vamos, la parte más política, ya para cerrar, este, debemos incluir a los otros actores, que pues son al final, este, si nosotros contabilizamos, ah, pues tengo 10 de agua, no para decir alguna cosa, y de esta 10 de agua, pues vamos, ah, mis necesidades humanas de mi ciudad son 9, ¿no? entonces, ah, pues le doy a ellos... No estamos contabilizando el agua que necesitan los árboles, el agua que se necesita para la fauna local. Entonces, seguimos mucho en esa idea de que nada más, mientras, pues, eh, mientras logremos satisfacer las necesidades del humano, ya lo logramos. Y dejamos de lado a todos estos actores que siguen integrando nuestro ecosistema. Entonces, vean algunas ideas aquí para aumentar la biodiversidad. Esta imagen superior izquierda este, es en Holanda. Son paradas de camión donde se integró un techo verde. Pero este techo verde, además, es un jardín de abejas, ¿no? Entonces, sabemos que las abejas actualmente están sufriendo muchas problemáticas. Casi el 70% de nuestra alimentación depende de la polinización realizada por las abejas. Y entonces, ¿cómo logramos a través de nuestra infraestructura verde beneficiar a otros seres vivos? Pues, en lugar de solamente hacer un techo verde con pasto, este, lo hago con este tipo de materiales, este, digo, este tipo de flores, ¿no? Eh, aquí me hace tocar una cuestión, debemos cambiar nuestros modelos estéticos de plantas, por ejemplo, en los parques, ¿no? Los parques, esta idea antigua, parques y jardines, y los que tengan eh, jardines en casa, por ejemplo, ¿no? El jardín de pasto, el jardín de pasto es lo más anticuado que existe, debemos ya cambiar ese chip. A todos nos gusta ver nuestro pastito bien cortado y bien ahí, cuando el pasto que en realidad consume muchísima agua, este, no beneficia a ninguna especie y, y solamente está, o sea, imagínense esa actividad de regar diario, no beneficia a nadie, solamente para verlo eh, bonito. ¿no? El pasto en realidad, históricamente, era una forma de los que tenían mucha tierra de decir, ah, miren cómo no me importa mi tierra, ¿no? entonces voy a hacer jardines preciosos, que en ese momento pues estaba bien en cierta forma, pero ahora lo que necesitamos es recuperar biodiversidad. Entonces, estos este, jardines y parques de puro pasto deben quedar en el pasado. Debemos retomar eh, las especies locales, debemos recuperar eh, que en los parques haya eh, lugares para las abejas. Aquí abajo pueden ver el famoso hotel de insectos, ¿no? Que es pues poner algunos ladrillos y algunas situaciones que permiten que los insectos residan ahí. Entonces debemos de cambiar nuestra visión antropocéntrica en jardines, en parques, en el diseño de la ciudad. Debemos abrir nuestras ideas para ver a cuántos podemos beneficiar más allá de solo a los seres humanos. Y en la esquina inferior derecha pueden ver, por ejemplo, un paso de fauna. ¿no? Vean el diseño, vean cómo simplemente algunos cambios puede permitir que las especies transiten libremente por la carretera. Este, tiene allí algunas desventajas, pero bueno, no hay que hablar tanto de ello. Entonces, vamos a lo final para terminar esta parte. Eh, les hablaba que la infraestructura verde debe considerarse multifuncional. Entre más funciones y dimensiones nosotros ataquemos, mejor va a estar nuestra, eh, nuestra planificación, mejor va a estar nuestro plan de infraestructura verde. Entre más servicios pueda lograr mi proyecto y entre más beneficios y no solo beneficios, eh, y entre más se amplíen los beneficios a otras especies que no sea la humana, mejor va a estar mi proyecto de infraestructura verde. Entonces, yo debo buscar atacar la mayor cantidad de problemáticas de un solo diseño. Si voy a hacer una parada de camiones, que esa parada de camiones este, capte agua, eh, proteja a las personas con sombra y al mismo tiempo dé un espacio para las abejas y tenga muros verdes. O sea, solo en una parada de camiones y abajo tengo eh, una, un jardín de lluvia no, para que pueda pasar el agua y demás. O como se hizo un poco en Ciudad de México, que está este proyecto de ir, le falta bastante, pero... Este, se destapó el río y ahí se pusieron plantas alrededor, eh, buscando, en cierta forma, eh, ir sanando ese río poco a poco. ¿no? Entonces debemos buscar satisfacer la mayor cantidad de necesidades con un solo proyecto. Entonces eso es lo hermoso de la infraestructura verde, que nos permite imaginar muchísimo. ¿no? Dentro de esta imaginación, pues ahorita el, el cielo es el límite. ¿no? ¿Cuántas cosas puedo yo diseñar y cuántas ideas puedo integrar a un solo proyecto? Dejemos ya de, de tener las mismas ideas de siempre, debemos, con, debemos generar nuevos modelos eh, de movilidad, de alimentación, de, este, de etcétera, de todo lo que yo les dije al principio de las problemáticas. No podemos, para enfrentarnos a problemas nuevos, tenemos que inventar soluciones nuevas, ¿no? Entonces, no podemos seguir tratando los mismos problemas con las mismas ideas. No podemos decir, voy a combatir el tráfico con otro piso. Si ya vimos que no funciona, ¿por qué quieren hacer otro piso? ¿Por qué quieren hacer un túnel? Ya vimos que no funciona. Hay que buscar otra idea. ¿no? Entonces, esto es lo mejor de, de esta parte. Y ahora, ¿cómo abordamos esto? Esto ya, pues, en la, la universidad que se especializa más en ciencia política, en políticas públicas, pues, esta es la famosa política del top-down, no donde el gobierno, a través de un grupo de expertos, entre comillas, porque no, aunque seas experto en, en urbanismo, pues no eres experto en biología y en este, flora urbana, por ejemplo. ¿no? Entonces, un grupo de expertos determinaba cuáles eran los cambios que debían realizarse en las ciudades. Este, una de las grandes consecuencias, por ejemplo, en el lago de Xochimilco, pues un grupo de expertos decidió este, meter la famosa tilapia, ¿no? que fue la que acabó extinguiendo al, casi al ajolote. Pero ¿quiénes fueron? Expertos de la UNAM. ¿no? Fueron doctores en biología que se les hizo una excelente idea. Entonces, no es que yo esté en contra de los expertos, sino que simplemente uno no puede ser experto en todo. Y actualmente nos, lo, vivimos en sistemas muy complejos, eh, tanto ambientales como humanos y demás, que no puede ser solamente una mesa de 10 este, hombres, sobre todo, ¿no? científicos, que se sientan a determinar qué se va a hacer en algún lugar. Pues ya no podemos pensar así. Ya vimos que eso genera muchísimas problemáticas, este, y que, claro, vamos a usar expertos, que ahorita les explico cómo, pero no podemos, aparte, seguir esperando que el gobierno resuelva todo. Tenemos que quitarnos esta idea de papá gobierno, dame, este, papá gobierno, aquí necesito algo, y tenemos que hacer una actividad más como sociedad. Entonces, ¿cómo abre este abordaje del top-down que se llama? Ya también es un modelo caduco. Ya no podemos estar esperando el gobierno, por muy bien que funcionara, este, que no es acá el caso, pero aunque funcionara muy bien, en realidad pues son unas cuantas personas tratando de abordar muchísimos problemas. No podemos permitir eso este, aún, ¿no? ¿Y cuál es el abordaje actual? Que es a lo que queremos ya final, para finalizar esta parte. Lo que es, bueno, para los que conocen políticas públicas, el bottom-up, no que es esta eh, de abajo hacia arriba. La, la sociedad tiene que empezarse a mover, los grupos humanos tienen que empezarse a mover y ellos empezar a buscar... Eh, la resolución de sus problemas. Pero para esto, ¿qué necesitamos? Claro que el gobierno es un actor importantísimo porque es el más organizado y es el que más recursos tiene, pero el gobierno con su grupo de expertos no puede resolver todo. Lo que se necesitan son metodologías participativas. ¿Qué quiere decir esto? Incluir a la población en toda la toma de decisiones. Una metodología participativa, como por ejemplo un diagnóstico participativo, ¿no? saber cuáles son las necesidades de la población. Eh, tenía una compañera en la maestría que era, eh, trabajaba en, un, en una eh, asociación que se llamaba Parques Alegres, que me gustaba mucho su metodología porque era ir con las personas y ver qué era lo que les interesaba en un parque, por ejemplo. ¿no? Entonces, ahí iba sumando las necesidades. Este, otro ejemplo es que este, un compañero hizo, mmm, ahí por el TEC de Monterrey, en la, en la Ciudad de México, en la parte de Cuapa el TEC tenía que hacer un gran proyecto de renovación después del temblor, y lo que hicieron fue muy interesante. Pusieron un mapa en una esquina donde pasaba mucha gente y ahí en ese mapa la gente iba marcando, por ejemplo, aquí asaltan, este, aquí se inunda, este, aquí hay unos topes, aquí hay mucho tráfico. Esto es lo que se le llama geografías comunitarias, ¿no? Entonces, la gente, ahora actualmente con la tecnología, aparte tenemos geolocalización y otras herramientas tecnológicas que permiten que las mismas personas de un lugar vayan determinando cuáles son las necesidades y problemáticas a las que enfrentarse. Entonces, a lo que voy es que necesitamos sobre todo ya un enfoque territorial. Debe ser un enfoque muy pequeño donde se den... Este, el gobierno debe ser el encargado sobre todo de organizar y dar ciertos recursos, que eso es lo del presupuesto participativo, para que las personas puedan entre ellas mismas determinar cuáles son sus necesidades y a partir de ahí hacer un proyecto de infraestructura verde. Yo no voy a poner un muro verde donde pues a mí como experto se me hizo el mejor lugar. Si yo hago un ejercicio de geografía comunitaria entre varias personas van a determinar dónde es el mejor lugar para poner el muro verde y si quieren un muro verde. En realidad, puede ser que no les surja un muro verde, sino que quieren en realidad jardines de lluvia porque su principal problemática son las inundaciones. Entonces, ¿cómo yo voy a saber como gobierno las necesidades? este Pues tengo que esforzarme en hacerlo a, la, a pequeña escala y directamente con la población. Entonces, este es el gran eh, switch, este cambio que debemos ejercer ahora los que quieran in, introducir proyectos de, de infraestructura verde, quitarse esta idea del experto sobre todo. ¿no? Claro que el experto es necesario y debe estar ahí sentado con la población para eh, acompañar ciertos procesos ¿no? y decir esto es posible, esto no es posible. ¿no? ¿Se necesita también un experto en cuestiones de presupuesto y demás? Sí, sí es necesario. Pero lo que más se necesita es que la misma población determine a través de ejercicios participativos sus necesidades este, y cómo atacarlas. Entonces ya debemos quitarnos mucho esta idea de, de yo dónde voy a hacer y debemos incluir a todos los actores en nuestras decisiones. Y por todos los actores también me refiero, digo, los pájaros y los insectos no pueden ir a un diagnóstico participativo, por supuesto, ¿no? Pero alguien debe asumir ese papel y debe de decir, a ver, dentro de este proyecto, este es, ¿cómo estamos afectando a las poblaciones de, de pájaros, de insectos o cómo las estamos beneficiando? ¿Esta agua en realidad este, solo va a ser para nosotros o también se está eh, nutriendo estos árboles de por acá? ¿no? Entonces tenemos que ver de esa forma cómo unir todas las voluntades. ¿no? Vean este qué bonito, este qué bonita imagen. Y pues al final estos son los ejercicios. Ya debemos de dejar atrás mucho esta idea de, los represent de la representación también, ¿no? donde ah, no, pues yo ya estoy muy cómodo en mi casa y yo voté por un representante para que vaya y él determine lo que es mejor para mí. Pues no, debemos hacer cada día más. Recuerden que al final, este, pues la democracia representativa, ¿no? que la conocemos, pues es muy cómoda. Yo solo voy y voto cada seis años, cada tres años y me desentiendo. Debemos ya tomar una posición activa. El mundo ahorita y las problemáticas que estamos enfrentando, no debemos quedarnos nosotros en, nuestro, en nuestra casa esperando que alguien más haga las cosas. Debemos nosotros tomar parte, tomar acción y empezar a modificar las problemáticas que tenemos. Es más fácil empezar a activarse entre vecinos y empezar a resolver problemáticas y luego pedirle ayuda al gobierno, no de oigan, ya nos organizamos y eh, decidimos que en esta parte vamos a sembrar plantas y vamos a arreglar el desagüe y vamos a meter esto. Eh, y entonces, ya que se organizaron y ya lo están haciendo, puede ir uno, eh, un grupo con gobierno a pedirle cierto apoyo. ¿A que solamente si van y dicen, ah, nosotros como representantes de tal colonia queremos que nos pongan aquí este, un huertito? Ah, sí, claro, pues nunca los van a hacer caso, ¿no? Entonces tenemos que nosotros ya empezar a tomar acción, debemos dejar de esperar, y la mejor forma es eh, integrarnos y empezar a ver este tipo de proyectos, ¿cómo lo harían ustedes en su comunidad? no La infraestructura verde no tiene que ser tampoco tan compleja ni tan costosa. Hay muchas formas de hacer huertos, este o muros verdes con materiales reciclados, no no tiene que ser tampoco la gran infraestructura, estén techos verdes también, no se ha hecho con botellas, se ha hecho... Entonces, si nosotros tomamos acción y empezamos a ver qué problemáticas y cómo podemos resolverlas, eh, pues ya estamos empezando a generar un cambio. Por eso, la infraestructura verde al final es algo que nos permite empezar a generar la transformación social, como haciendo que nos unamos sobre todo. Ver dónde lo ponemos, ver cómo lo hacemos y ver qué problemáticas nos va a resolver. Entonces, yo al final lo que más les quería dejar es esto, ¿no? Cómo nosotros debemos de pasar ya al estar esperando que el, que el gobierno y, pues, haga cosas, a nosotros más bien activarnos, a hacer grupos, a hacer eh, con un enfoque territorial y participativo, a empezar a resolver nuestras problemáticas con infraestructura verde, eh, puede ser un cambio eh, muy bueno en las ciudades. Entonces, bueno... Yo creo que ya este, cerramos para empezar a abordar preguntas. Muchas gracias por su atención. No sé si haya preguntas por ahí. Bueno, en general, este el tema de las preguntas, si alguien nos puede apoyar por parte de, de checar los comentarios en Facebook, sería muy bueno porque nosotros ahí, si no tenemos acceso, la, Liga es directamente de la universidad. Eh, pero me gustaría aprovechar nada más para, para cerrar un poquito el tema que manejas, eh, un poco la experiencia que hemos tenido, ¿no? Ya más allá de, de lo que hemos investigado, de lo que desde la academia se sabe, desde este, todo ese tipo de cuestiones, eh, asentado a la realidad, después de 13 años de trabajar con muchos puntos, hasta lo que hemos logrado en Infraestructura Verde de unos cuatro años para acá, para los que ya nos conocen y lo siguen, pues empezamos a generar realmente muchas cuestiones desde el lado empresarial en el caso de la experiencia de la colocación. ¿no? Poner muros, poner techos, poner huertos, poner esto, trabajar con muchos aliados, eh, asociaciones civiles, gobierno y demás. Y, y lo que nosotros nos fuimos dando cuenta es que sí existe una acción eh, de muchos grupos que logran objetivos muy específicos, pero que al final de cuentas a gobierno en este sentido, cuando le tocamos el tema de infraestructura verde, se confunde. O sea, hay una confusión enorme entre especialista en ecología, entre ingeniero ambiental, entre doctor en desarrollo sostenible y todo ese tipo de esquemas. Porque normalmente lo que van haciendo es que logran una especialidad en el área en la que se encuentran. Entonces, algo que sí me gustaría como, como dejar como muy claro es esta parte. ¿Qué es lo que hace la infraestructura verde que la vuelve muy distinta a una especialidad en sostenibilidad, por ejemplo? En el caso de la infraestructura, hablamos de un grupo multidisciplinario. O sea, aquí sí estamos hablando, como tú mencionas, o sea, son muchos actores con muchas especialidades distintas que van a abordar un mismo trabajo y deben aprender cómo hacer ese trabajo. Igual a nivel secretarías ya no se pueden soltar, ¿no? Es como tú eres medio ambiente, pero tú eres obras públicas, pero tú eres desarrollo social y cada uno trabaja aparte. Entonces, eh, en el tema que nosotros hemos tenido esta experiencia, ha sido que incluso a nivel profesionistas, cuando elaboramos el primer diplomado, por ejemplo, de infraestructura verde hace algunos años, pues teníamos una gama completa y muy variada de, de personajes con, con diferentes puntos que de alguna forma lo empiezan a integrar, ¿no? Entonces, si hoy en día nosotros decimos, por ejemplo, eh, en el caso de Sedema, Ciudad de México, ahí tiene un instituto ya de infraestructura verde. ¿Quién está a cargo? Un paisajista. Entonces, hay una confusión enorme, o pudo haber sido un ecologista, pudo ser un biólogo, pudo ser alguien más. No tenemos a alguien con una especialidad en entender cómo crear una organización multidisciplinaria de infraestructura. Y aquí es donde la parte académica para nosotros ha sido fundamental. O sea, ha sido acercarnos, como ahorita, a la universidad y decirles, ¿sabes qué? Es que si yo busco maestría en infraestructura verde, curso en infraestructura verde, diplomado en infraestructura verde, es muy complicado encontrarlo y cuando incluso se hace la oferta a los profesionistas pues no lo logran como captar porque lo confunden con vamos a ecologizar, ¿no? O sea, voy a aprender eso para ir a poner vegetación por todos lados, ¿no? O no es el cuidado del agua, o no es el cuidado de la movilidad, o sea, no lo ven desde la parte de multidisciplinaria. Y esto para nosotros sí ha sido como muy necesario. Eh, que, bueno, que exista este grado académico, que exista este valor curricular en lo que nosotros además podíamos aportar como empresa en colaboración con muchas otras asociaciones y con muchos otros académicos para que tenga este tipo de valores, ¿no? Entonces eh, ya vemos como la tercera etapa en la que estamos empezando a tocar la parte académica, en la cual sí nos interesa mucho sector gobierno, capacítate. Capacítate no solamente por no te estoy vendiendo un producto, te estoy réplica replica una técnica, ¿no? Sino dentro de lo que vas a aprender, vas a tener un área en la que vamos a ver políticas públicas, tenemos que ver una área técnica de cómo se desarrolla, tener la experiencia de años atrás, de qué se sí ha funcionado, qué no funcionó, con qué tecnología contamos en México, con qué tecnología podemos desarrollar y una sección principal, que es lo que casi detiene todos los proyectos, ¿no? ¿De dónde genero los recursos? Uh -huh. O sea, es bien cierto que a lo mejor sabes que pues, es más prioridad este, hacer otra cosa que, que meter un jardín de lluvia y no hay recursos. Efectivamente, pero nosotros sí hemos logrado trabajar de alguna manera con eh, la autogeneración de recursos o obteniendo la inversión para que el proyecto pueda sostenerse, que muchas veces también eliminamos esta parte económica brutal, sí, o sea, ya conseguí yo el recurso para mejorar mi parque, el parque se ve bien, pero no tengo participación ciudadana en él, este, entonces pues no hay recurso para seguirlo sosteniendo o Sí la hay, pero ya no tengo porque cambio de gestión y cómo hago que eso se sostenga, ¿no? De una forma sola, o sea, que realmente sea sostenible porque a veces confundimos ese esquema. Entonces, mucho de lo que sí tocamos, por ejemplo, en los proyectos es lo que decías, voy a poner un huerto, voy a poner un muro, voy a poner un techo, qué bueno que ya lo pusimos, pero no lo puedo soltar. O sea, eso si no genera una cuestión económica, no estamos siendo sostenibles. Hay beneficio social, hay beneficio ecológico, ¿y el económico dónde está? No, pues en el ahorro de, de no traer comida. En el ahorro, no, es que no va por ahí. O sea, la, la gran diferencia de proyectos de huertos, por ejemplo, que hemos visto que son súper positivos, es que van a generar un excedente. Este excedente genera una economía y esa economía sostiene una actividad continua. O sea, es alguien que se dedica directamente todo el día a estar en el huerto, o sea, genera trabajo a cierto sector. Lo confundimos mucho con el tengo un ratito, cultivo una lechuga, ah, ya tengo mi huerto. O sea, no aguanta. Eso no funciona así. Entonces, dentro de estos esquemas, eh, por ejemplo, con los modelos de infraestructura verde, lo que sí hemos visto es que tenemos necesitamos forzosamente a un técnico especializado en el área constructiva porque la infraestructura verde no existe sin infraestructura gris. O sea, vamos a mejorar lo que ya está o cambiar lo que ya está. No no partimos de la nada. Bien, ahora necesitamos un grupo 2. ¿Cómo hacemos la parte participativa, gobierno, liga? O sea, todo esto que tú mencionas. Y luego tenemos una tres, ¿Cómo genero los recursos para que esto se sostenga? Y ahí es donde muchas veces, ¿sabes qué desarrollo social? Pues vamos a jalar a una comunidad de personas que estén en cierta situación vulnerable o en cierta situación de tal cosa que van a tener una, una, un beneficio económico bajo un tipo de actividad que vamos a integrar ahí y vamos a hacer un desarrollo. Alguna vez planteamos, por ejemplo, las propuestas ¿no? de, de, de tocar este, una casa hogar y poner a, a personas a que empiecen a trabajar en esto y empiecen a tener esa actividad, pero requerimos que tengan también ese certificado, ese papel, ese aval que les permita decir, bueno, yo ya aprendí cinco módulos de esto, puedo salir en un mercado laboral con alguien certificado en huertos, no, no nada más por mi experiencia empírica. Uh -huh. Y en mi, mi esto no es se cultivar si no sé cultivar, pero también puedo hacerte un pequeño plan de negocios y si tú le inviertes a este huerto, yo sí te puedo decir que tú vas a tener un excedente que te va a dar cierta cantidad mensual de ingresos por tener tu huerto, ¿no? Entonces, tengo personas mayores que ya no pueden salir o personas vulnerables, ponlo en la casa y sí, generas un ingreso. Entonces, este modelo general es algo que estamos vertiendo ya, precisamente para ir cerrando, eh, en, académicamente hablando, cómo lo hemos venido trabajando. Y lo que nos faltaba eh, muchas veces es como este apoyo de ahora, ¿quién lo va a difundir? ¿Quién le va a dar el aval? ¿Quién va a dar este sentido responsable y este seguimiento? Porque la meta que tenemos al final es que esto pase a lo mejor de un diplomado que viene ahorita a un puerta a volverse una especialidad o volverse una maestría, ¿no? Y ya entonces el director de infraestructura verde de la siguiente secretaría sea especialista en infraestructura verde y entonces va a tener que trabajar de la mano muchos actores, ¿no? Va mucho por ahí el, el esquema. Entonces, pues, la otra parte es eh, desde el lado de la educación, eh, pues, estamos teniendo también muchas problemáticas porque salen muchos especialistas a, pues, a ver lo que el mercado demanda. Y normalmente hay sectores de la infraestructura que el, que el público general no demanda, pero por no lo demanda porque no lo conoce. Entonces, desde el lado educativo, eh, los, los modelos muestras son fundamentales. Nosotros estamos apostando a que, por ejemplo, las universidades con las que tenemos convenio, tengan este tipo de infraestructura, o sea, operando directamente sus instalaciones, y entonces se vuelva un día a día entendible por cualquier persona, o sea, yo veo un techo verde, lo toco, lo siento, lo palpo, me subo, veo qué hay ahí, aunque yo no esté especializado, pero para mí se vuelve una entidad normal, cosa que pasa en Suiza, que pasa en otro tipo de latitudes donde las personas crecen, se desarrollan y viven desde niños Pisándolo, ¿no? En México tenemos mucha gente que en su vida, pues sí lo ve, pero en el estado en el que se encuentra no existe ninguno o no es público y, y entonces se queda con la idea de estaría muy bonito hacerlo, pero jamás lo tengo, ¿no? Entonces creo que esa fuente y es algo a la que queremos apostar muchísimo va a eso: dotar de infraestructura las instalaciones educativas para que cada generación que pase, lo empieza a ver, lo comprenda, lo entienda, sepa qué es y así lo vea tan normal como tener una estufa y un refrigerador en mi cocina y si no tengo una estufa o refrigerador está incompleto, efectivamente, no tener un sistema de captación, no tener un sistema de esto, de esto, de esto, de esto, es tener una vivienda incompleta. Uh -huh. Y afortunadamente, y esa parte es muy buena y mala al mismo tiempo, pues recordemos que ahorita por lo menos 70% de toda la construcción de ciudad en México es autoconstrucción. Uh -huh. Pues de un autónomo, no necesariamente de una empresa ni de gobierno. Entonces, si nosotros logramos incluir a, a la sociedad o al especialista en este tipo de técnicas, eh, podríamos hacerlo. ¿Por qué no hay? Porque yo sí lo quiero, pero aquí en contrato, no? Y, ¿no? Pues el albañil no sabe hacer un techo verde, el tampoco, ni mi jardinero tampoco. Entonces, esa es la parte donde las certificaciones a este nuevo modelo también te tienen que incluir. Y es un factor que queda una brecha súper abierta, tanto para educación, para colegios, para ciertas secretarías en donde tendríamos que empezar a sacarlo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque sí existe una demanda poblacional y lo vemos actualmente, ya contamos con más de 3,500 alumnos en el país y la mayoría eh, tiene alguna influencia, tanto en transmitir conocimiento o en construir algún proyecto o en se, empezar a tocar academia para desarrollarlo o meterlo en algunos proyectos de innovación tecnológica, etcétera, etcétera. Entonces, eh, qué bueno que está haciendo esto como más público y agradecemos mucho en el caso de la universidad la, la alianza que estamos teniendo, porque básicamente es hacia donde vamos. no Ya pasar de la idea de esto tenemos que hacer, aún vamos a estructurarlo, vamos a capacitar. Y ahora sí, las personas que salgan de aquí, en el área en que se encuentren, ya sea personal, institución, secretaría, etcétera, puedan empezar a expandir ya de una manera formal y diferenciar muy claramente qué es la infraestructura verde de todo lo demás que suena parecido, pero que no tiene una liga multidisciplinaria o un orden eh, de trabajo, por decirlo así, planificado multidisciplinario, ¿no? Entonces, pues bueno, ya por ahí, este, igual no sé si, si existen algunas preguntas o no, a veces este, no hay tantos comentarios, a veces sí, y pues ya dejarle la palabra a nuestros anfitriones. Muchísimas gracias, pues la verdad es que para Universidad Nueva España ha sido un honor tenerlos aquí con nosotros y pues presentar pues esta conferencia tan interesante y pues que resulte de manera fructífera para toda la comunidad que nos vio y nos escuchó el día de hoy, espero que pues próximamente podamos a tener una oportunidad como esta para estar compartiendo pues más ideas y pues muy interesante este tema, ¿no? Infra, infraestructura verde y transformación social, eh, creo que es un, uno de los temas que hace más falta de explotar como tal, para que la comunidad lo conozca y pues qué mejor que tener aquí esta alianza con ustedes, Verde Placar, para todos estos temas. Para nosotros ha sido un honor tenerlos aquí y pues bueno, sería sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Encantados. Bueno, pues creo que daríamos como finalizada la sesión del día de hoy. Igual uh -huh. me quedo pendiente ante cualquier duda y pues nos vemos muy pronto. Hasta luego, muchísimas gracias. gracias. Gracias a todas y todos.